¿tal ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados. En esta ocasión eh, me, da, me da siempre gusto platicar con ella. El tema no es nada placentero, pero platicar con ella siempre es un gusto. Tengo en la línea telefónica a Mónica Díaz de Rivera. Ella es eh, feminista, activista de toda la vida, tiene una larga carrera en la lucha y en la defensa de las mujeres en todo el país y el motivo de, de esta entrevista pues no puede ser otro más que el tema toral que incluso pues ya trascendió a niveles nacionales ya el propio presidente de la república puso un pues eh, eh, dio su punto de vista acerca de, de este asesinato en contra de Cecilia Monzón activista también eh, eh, eh, jurista eh, abogada eh, eh, y defensora siempre de las mujeres, sobre todo aquellas que han sido violentadas en muchas de las de las gamas de la violencia que hemos también platicado en este espacio, violencia eh, eh, vicaria, violencia eh, espejo, feminicidios, etcétera, etcétera, y eh, el, el presidente mismo ya eh, comentó que sí, efectivamente, esto es obra de, de sicarios, es una, una un contexto ya que que, que trasciende lo, lo habitual, eh, la ultimaron eh, seis tiros, uno a, algunos impactos, bueno, pues acabaron con su vida, fue una motocicleta que lo, la iba siguiendo, en fin, todos estos detalles ya, eh, están en manos ya de la Fiscalía y, bueno, también el gobernador eh, Luis Miguel Barbosa ya dio también una, una posición en cuanto a que este eh, infame crimen no quedará impune y que se va a llegar hasta las últimas consecuencias. Bueno, eso es, son las, las noticias que, que han eh, trascendido, claro que... Eh, colectivos, mujeres que habían sido cobijadas por, por la propia Cecilia Monzón salieron a las calles en una protesta en frente de la fiscalía precisamente este domingo para exigir justicia y eh, también se han sumado ya algunos eh, políticos en sí, sobre todo colectivos, sociedad civil, instituciones, en fin, el nombre de Cecilia Monzón ha movido pues, las fibras de todos, incluso de todo un de todo un país, me atrevo a decir, por esta postura ya que en la mañanera dio el presidente. Mi querida Moni Díaz de Rivera, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú, Erika? ¿Cómo les va? Aquí yo nada más los escucho con frecuencia y bueno, agradecida de que siempre sea solidaria con las luchas de las mujeres y nos estés buscando, no nada más a mí, sino a muchas feministas para que comentemos temas y que tu audiencia, que qué bueno que, que la tienes y que nos acepta, pues vaya oyendo ya eh, las cuestiones de una manera... Eh, que tengan enfoque de género, que tengan el enfoque que se le debe de dar a las cosas, ¿no? Y poco a poco empecemos a cambiar. Muchas gracias por invitarme. Mi querida Moni Díaz de Rivera, eh, ¿cómo te sentiste cuando escuchaste esta noticia del de asesinato, la ejecución prácticamente de Cecilia Monzón? Híjole, eh se me vuelve a ir la voz porque curiosamente esa mañana eh, me mandaron una fotografía y yo confundí a um, una presidenta municipal con Ceci Montón y le escribí a la chava que me la mandó y que estaba haciendo Ceci ahí entonces cuando me dieron la noticia cerca de la una y media de la tarde pues, mira, mi indignación fue tal que me alcanzó a doler el estómago y ya estaba yo pensando como de qué se podría tratar cuando eh, ella eh, fue siempre una mujer que defendió a las mujeres. Es, sentí una indignación porque es, es como quien mata a, a los únicos médicos de una comunidad. O sea, es como quien se deshace de la única medicina que tienen alrededor, ¿me entiendes? Es que fue mi Y estoy muy enojada porque cada vez son más las compañeras a las que les cuesta la vida ser activistas de derechos humanos y particularmente activistas en, en el caso de los derechos de las mujeres y las niñas. Entonces, pues... Se me hace horrible, se me hace que habla de una sociedad totalmente eh, desentajada de, de la realidad y, y bueno pues tendremos que esperar y exigiremos que, que se sepa la, hasta las últimas razones porque no sabemos, ya sabes cómo somos aquí en este país y en muchos, no sabemos en realidad qué fue lo que pasó, más que para mí hubo un feminicidio y no hay manera de llamarlo de otra manera, porque fue un crimen de odio hacia una mujer y tiene todas las características de un eh, tema de género. ¿no? Ah, Entonces eh, ya se pronunció incluso la, la Comisión Nacional de Violencia con Avil, a que se les nombre feminicidio, porque la mayoría de las personas hablan de asesinato, o sea, no, no es lo mismo que te maten, eh, porque estabas metida en cuestiones de, de narco, a que te maten por, por tu tema de proteger mujeres. Y de entrada, ese es un marco donde desde mi punto de vista cabe... El, el asunto de Cecil. Monzón. No podríamos imaginarla de otra manera. Y eso fue lo que sentí. Y si me dices lo que sigo sintiendo, pues mira muchas cosas que como feminista, yo soy una mujer, tú lo sabes ya. Pues tengo 69 años. He caminado todos los derechos de las mujeres en este país y creo eh, el derecho a vivir una vida libre de violencia es uno de los más importantes y los más difíciles de conseguir porque la violencia es una herencia cultural que no es normal y que eh, se ejecuta en la mayoría de los lugares, sobre todo de los hombres hacia las mujeres. Entonces no nada más estamos hablando de que les peguen o de que las medio maten o que las ultimen que sea un feminicidio, sino de los pellizcos, las nalgadas, los empujones, los coscorrones, las cachetadas, los insultos, la minimización, el humillarlas. Todo esto es violencia. entonces Así empieza ¿no? la violencia, con un empujón, y termina, pues, muchas veces en, en, en un feminicidio. Pero la indignación por lo de Ceci y eh, deseo esté en el mejor lugar, eh, ella fue una mujer muy aguerrida, muy valiente, eh, a veces era tan arriesgada que te daba un poco de miedo, pero ella creo que si pudiera yo decir algo murió como vivió. O sea, desgraciadamente las mujeres que tienen esos caracteres que son duras, que son empujadas, echadas para adelante, este, son muy poco queridas. Y a mí, dentro de la tristeza que me da, Siempre un feminicidio, eh, el caso de Ceci Monzón me conmueve más primero porque la conocía, porque conocía su bravura, porque conocía su valentía eh, y eso es lo que en cierta forma yo calificaría que, que era de las mujeres que estuvieron siempre dispuestas a lo que fuera no nos esperábamos este final por supuesto pero eh, si sí se lucha por la justicia y en este país todas que somos militantes eh, activistas de estos temas bueno pues estamos siempre expuestas y no necesariamente como dijo el presidente porque sean sicarios eh, porque eh, no sabemos si se trataba de, de gente especializada, dicen que sí, pero ahorita estamos en los límites Y a mí me gustaría hablar más bien de por qué suceden estos, estos temas. No sé cómo veas tú. Claro, Eri. claro. Eh, Amali Arellano nos está escribiendo y pone varios hashtags Justicia para Ceci, hashtag eh, Justicia para Cecilia Monzón, hashtag Justicia para Cecilia eh, Sí, eh, Mónica Díaz de Rivera Hay algunos hay algunos datos, por ejemplo eh, Que ofrece la Fiscalía Que de este año 1900 mujeres sobrevivieron a un intento de feminicidio Estos son los datos que da la Fiscalía General de la República En, en Puebla y que bueno, 38 mujeres fueron asesinadas. Estamos hablando de lo que va apenas de este año. Eh, yo te quiero preguntar, Moni Díaz de Rivera, ¿por qué eh, eh, tenemos estos números que se van incrementando? Ya se ha visibilizado este, esta situación de, de violencia en contra de las mujeres en todas sus facetas. Eh, ya se instituyó eh, eh, el famoso moñito naranja ¿no? que se coloca aquí en la solapa cada mes para recordar, para visibilizar que existe esta violencia en contra de las mujeres eh, eh, varios eh, gobiernos de todas las eh, instancias federales, estatales, municipales eh, eh, eh, congresistas, en fin hablan del tema y de protección de las mujeres y de hacernos conscientes de que ya son otros tiempos y que las mujeres necesitan libertad y vaya, eso es un discurso que diario estamos escuchando, pero estos discursos no van de la mano con los informes que se están recibiendo diariamente, por ejemplo, de las 38 mujeres que son reconocidas ya como eh, eh, asesinatos como tal, eh, no hay nadie ahorita tras las rejas. ¿Qué, qué, ¿Cuál es eh, tu criterio, tu perspectiva de género ante esta situación, Moni? Bueno, mira, primero tendría yo que poner el antecedente, eh, el antecedente de la violencia contra las mujeres obviamente es ancestral las mujeres desde que nos bajamos de los árboles junto con los hombres hemos padecido ese flagelo porque hay muchas razones y muchos estudios eh, en ese sentido eh, y y eh, había un derecho de propiedad cuando ya se empezó a hablar desde la edad media para acá había un derecho de propiedad de, por parte de los hombres hacia las mujeres eh, en esta era moderna que nos ha tocado a nosotras convivir y he de decirte que todavía a nivel mundial en todo el planeta tierra Todavía no se ha erradicado la violencia contra las mujeres en ningún país. Y eso no es consuelo. Obviamente en algunos países se desencadena más, en otros países culturalmente no hemos alcanzado los niveles de educación y sobre todo de sensibilización de, de que las mujeres somos personas y no se ha podido cambiar. Eh, en el año 2000 hubo una marcha en Nueva York, fuimos muchas militantes de todo el mundo para pedir a la ONU pan y rosas para las mujeres. O sea, alimento, igualdad salarial y rosas para que se, no se nos tocara ni poner pétalo de una rosa. Nadie tiene derecho a pegar. Entonces, la lucha comienza realmente, digo, la lucha feminista comienza por cuestiones eh, más bien electorales, pero, pero la violencia siempre ha estado incluida. De las primeras cosas que hay por escrito, te puedo hablar de una escritora de Pisán del siglo XV, que ella decía en un libro que escribió, eh, que se llamaba La Ciudad de las Mujeres, que pedía que no le pegaran a ella ni a sus hijos, ya sea el suegro o, o el papá o el, o el marido, y pedía poder gozar de su herencia como se le pegara la gana. Si estamos hablando de tantos siglos, el proceso ha tenido que ser muy lento, porque estamos atentados, Ahora sí que es una de las... Eh, luchar por la no violencia y conseguir avances es quitarle al patriarcado gran parte de su, de su poder. Porque el miedo, es el que se utiliza en las relaciones eh, de odio entre mujeres y hombres, eh, hace que las mujeres no denuncien y por otro lado que los hombres abusen. Y muchas veces eh, por generaciones, es muy largo contar toda la historia, pero por generaciones las mujeres eh, creyeron que la violencia hacia ellas era algo natural, que era algo que venía con el paquete. Y no es nada que sea natural, ya sabemos que es una cuestión cultural en donde nosotras vamos reproduciendo eh, todas esas conductas y los hombres también reproducen las conductas. Entonces, al ser mujeres, hablando tú de la perspectiva de género, que no vemos el mundo eh, de manera igual que los hombres, recibimos los golpes y la violencia de todo tipo de una manera eh, como que es algo que va a pasar, y, y hay mujeres que llegan a pensar que si no las golpean no las quieren y toda esa serie de cosas que oímos de la cultura popular en México que a algunas ya nos parece increíble pero eh, eh, otra parte grave es que la violencia escala o sea la violencia en una pareja eh, empieza con un empujón empieza con nada empieza con un postcorrón, un jalón de pelos y si las mujeres permiten que eso estale, terminan en un feminicidio o sea, no hay ninguna razón que pueda justificar que se mate a una mujer porque es mi mujer o porque me hizo enojar o porque eh, se, está, se me está saliendo de la mano. eso es lo que en este país es y en el caso este de, de Las mujeres Que somos activistas Y que nos dedicamos además A la defensa De, de los derechos de las mujeres O a promover la, Las libertades de las mujeres eh, Ya nos ganamos esa palomita De que se nos violente ¿no? Ahorita ya ser una feminista Bueno, ya es aceptable Por la sociedad por determinados grupos de la sociedad pero eh, cuando acuñaron el término o sea, hace 20 años de feminazi nos re, nos quieren regresar al tema de que nosotros queremos hacer del mundo lo que se nos pegue la gana y ahí es donde entra la perspectiva de Jesús y lo oí el otro día en tu programa de voz de una de las mujeres que fueron a hablar de violencia vicaria, me pareció increíble, creo que de la diputada me Mónica Rodríguez, este me pareció increíble que todavía haya lugares donde se cuestiona si las mujeres son personas. Entonces, eh, por ahí va el caso. El, el problema, el principal problema ya no es que se reconozca el feminicidio, porque el feminicidio está reconocido como tal en la mayoría de las leyes de todo el mundo. El problema es cómo se tipifica, número uno, y sobre todo eh, que todos los hombres que llegan a esos extremos piensan que están en su derecho. ¿No? O sea, no, muchísimas veces ni siquiera huyen del lugar ¿no? y los intentos de feminicidio están creciendo mucho en las comunidades pobres del estado de puebla y de eso bueno te puedo decir que conozco porque me ha tocado últimamente muy seguido enterarme de, de los casos por el trabajo que desempeñé entonces hablar del feminicidio de Cecil Monzón es mezclar el hecho de que ella es mujer, defiende mujeres, se revela al orden patriarcal de que ella como mujer está metiéndose en un tipo de eh, búsqueda de justicia que los hombres a ver si tienen ganas de atender. Entonces, eh, decimos son igual que otras mujeres maravillosas que han dado su vida eh, por estas causas, sobre todo por sus hijas, eh, lo hacen y están violentando el paternado, ¿no? porque, porque los hombres empiezan a sentir que todo se les está saliendo de las manos. Y haya sido un sicario o haya sido el esposo de una mujer a la que le dieron una orden de restricción, el caso es el mismo. El caso es el mismo porque es mujer. Porque la mataron por ser mujer. Aunque van a decir muchos y muchas que no. Y hay muchas personas que se enojan cuando decimos que es feminicidio. El feminicidio es un crimen de odio. El feminicidio es es una cuestión de género. Las mujeres por ejemplo, eh, estos, estos feminicidios que ocurren entre parejas sentimentales, si nos ponemos a analizarlos, eh, hay muchísimas mujeres que matan sus exmaridos. ¿Por qué? Porque son sus mujeres, las dejaron por tres o cuatro criaturas y ahora hay otro hombre que tiene relaciones con ella ellos se sienten que están heridos de su orgullo y van y las matan. Eh, su ex pareja sentimental. Las parejas sentimentales pueden encontrar cualquier manera o pretexto ¿no? o excusa. Y ahí es donde las autoridades, y lo pelearemos mucho, tienen que cumplir con su deber. Es obligatorio es importante que la gente que nos escucha lo sepa, que todos los eh, crímenes y asesinatos contra las mujeres se revisen aplicando el protocolo de feminicidio desde el primer contacto. O sea, toda mujer que muera, eh, digamos, de... de por muerte violenta, eh, debe llevar, en principio, el tratamiento de que es un feminicidio. Y eso es ley en este estado. ¿Y qué implica este, este, bueno, este tipo de, de, de asunto? Pues es ver a dónde fue el asesinato, dónde se encontraba la mujer cómo estaba vestida, si la sacaron de su casa o no, porque muchísimas, muchísimas, eh, y de eso habla Rita Segato, de la no pedagogía de, de, de la crueldad, La sacan a las carreteras para que las vean. Sí. Es un testimonio también para que lo veamos las otras mujeres y nos comportemos bien. Exacto, todas exhibir, las ¿no? Tamos, sí, ahorita exhibir el cuerpo es una característica importante. Ahorita todas las activistas feministas defensoras tenemos, de acuerdo a la idea del feminicidio, que tomar en cuenta que hoy es ella, pero mañana puedo ser yo. Entonces yo decido si ya mejor no lo hago. Uh -huh. Este ejemplo de Ceci es muy claro, ¿no? porque queda en una carretera baleada este, una abogada, y además de ser abogada es defensora de las mujeres, como algo de esto les pasa por estar haciendo lo que no tienen que hacer. No sé si me explico por qué. Sí. El tema del feminicidio tiene muchos asegúnes, eh, se tiene que revisar muy bien el contexto, muy bien, eh, eh, para que se llegue a la definición y no caigamos en, en poner como feminicidio lo que no es. ¿no? Y creo que ahí es donde la fiscalía tiene que hacer su trabajo y hacerlo bien, Capacitar y, y formar muy bien eh, a los ministerios públicos, a quienes tienen primer contacto, a la gente que, que tiene que revisar todo el contexto, porque sí, digo, y hay muchos ejemplos de aquí de Puebla, ¿Qué? que los pueden ver, ¿no? Una mujer que está discutiendo con su esposo, baja corriendo el esposo, se sube al coche, ella lo quiere detener y la avienta el coche y la mata. Así es. Si no se estudia el contexto, ¿cómo llegas a saber que fue un feminicidio? Claro. Tienes que estudiar el contexto, tienes que ver a los vecinos, a quién estaba en la casa, qué pasó, qué estaban discutiendo, qué, quién bajó primero, etcétera, etcétera, etcétera, para saber si eso es un feminicidio. El cuate dio la oportunidad de que ella le pegaba en y le echó el coche, porque claro. ella le pegaba, ¿no? Entonces, eso solo está en las actas claro, Moni Díaz de Rivera eh, además de estos números fríos que tiene la fiscalía y que también tienen muchos observatorios, ciudadanos universidades, etcétera que se están dedicando precisamente al estudio de la violencia, en especial en contra de las mujeres eh, la, la, las cifras pueden variar pero la tendencia no la tendencia va a la alta eh, Mónica, te tengo que hacer la pregunta del millón. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué pasa con las políticas públicas que, que al parecer, no bueno, no al parecer, es que no están funcionando? ¿Hay alguna, pues, si no solución, hay alguna manera de poder combatir esto y que vaya decreciendo, que el fenómeno vaya decreciendo, o al menos que no se incremente, ¿qué es lo que se tiene que hacer, Moni? Pues mira, se tienen que hacer muchas cosas, muchísimas. Eh, tendríamos que ver qué se tendría que hacer con los niños y las niñas. Primero garantizar que se vean a sí mismos como iguales y que en sus casas no haya... Violencia que se convierta en violencia, espejo. Y ese es un trabajo cultural que hay que sacar durante toda la educación, el tipo de espectáculos, el tipo de, de temas a los que tienen acceso, los y las jóvenes. Tenemos que cambiar poquito a poco la mentalidad en las personas que no tienen... Eh, acceso a, a la educación de que el hombre no es el que manda porque es el hombre ¿no? que, que eso sería digamos de abajo hacia arriba hay mucho que hacer, pero lo que el gobierno en este momento eh, intenta diría yo, los gobiernos porque no es especialmente eh, en el caso del gobierno de Puebla sino todos los gobiernos gobernantes de este país es como prevenimos porque ahora sí que es que no hay prevención capital, es, ahorita es solo prevención y política pública para que el avance tenga lo suficientemente fuerte y ya las chicas y los chicos digamos dentro de 10 años no, no se miren más allá de dos, dos personas iguales ese, por eso hemos luchado tanto por la igualdad, porque mientras no haya igualdad va a seguir habiendo violencia. Esa es una máxima de las femininas. Y ahora, ¿qué está haciendo el gobierno? Pues tratando de prevenir, tratando de ir a las comunidades, a las ciudades, platicar con las mujeres y con los hombres, que eso no es una actitud normal, que la violencia es algo que aprendimos que nos tenemos que deshacer de ella y eh, eh, las mujeres sobre todo si pudiéramos lograr que las mujeres aunque se hace y se hace y se hace, yo durante 35 años eh, he dejado mi garganta en eso, de explicar que hay eh, el, hay una escalada y hasta se diseñaron por, por el Politécnico Nacional, unos violentómetros que nos dan a todas sí. eh, la autoridad en donde dice pellizco así, ya, y va subiendo sí. de color no cuando dice cachetada y cuando ya te pone emergencia te van a matar ¿no? Claro. si las mujeres no pudieran leer ahora otra cosa que antes no había y ahora hay es que los hombres ya están conscientes que es un feminicidio y que los pueden llevar a la cárcel. Entonces los planean. O sea, alguien de 1910 mataba a su esposa y la guardaba en su jardín y nadie podía ir a ver dónde estaba la esposa. ¿no? Eh, otra cosa que se tiene que hacer es formar redes de la sociedad. Formar redes de mujeres que y se cuiden las unas a las otras para que cuando haya una amenaza las mujeres sepan a dónde ir qué llevarse y qué hacer eso es algo que ahora eh, la Secretaría de Igualdad eh, está manejando y que nos encantaría eh, a mí al menos eh, habiendo trabajado ahí que las mujeres todas, todas porque cuando digo todas es de cualquier eh, nivel social y económico tengan sus cosas listas para salir de su casa si tienen un esposo violento el hombre no va a sacar la pistola un día y las va a matar o de repente se les va a ir encima y las va a ahorcar el señor ni es porque esté borracho ni porque pobrecito y le di la sopa caliente o sea, esto es en escala. La violencia va subiendo. Y desgraciadamente, y tú lo decías hace rato, si en el COVID eh, subió eh, esta, este tipo de violencia, fue precisamente porque estaban encerrados hombres y mujeres, esposos o no esposos, juntos. Y ahí, en ese espacio, en estos... En meses, en meses, en casi un año que hay, hubieran llevado encerrados, fue pues suficiente para que esa, esa tendencia de, de ascender que tiene la violencia, que llevara a cabo y mataran a las mujeres. Entonces, eso, eso es una de las cuestiones más terribles. Y bueno, sí tenemos que reconocer si la sociedad civil no apoya, es muy difícil que se salga del tema de la violencia. La violencia es responsabilidad de todas y todos. El gobierno puede poner políticas públicas, pero si el gobierno tiene una política pública, incluso, de ir y recoger a la mujer, si la señora de la casa de junto le da miedo hacer la llamada porque la van a acusar, ya no salvamos a esa mujer. En pues, todos estos lugares, a todas estas organizaciones, a las que les estoy yo en lo personal agradecida como feminista para toda mi vida, que se dedican a apoyar a las mujeres que sufren violencia o a dar pláticas de prevención contra la violencia, no hicieran su chamba, habría muchas más mujeres golpeadas y por ende muchas más mujeres muertas a esas otras organizaciones que tienen refugios y que tienen albergues para recibir a las mujeres en situación extrema también el agradecimiento porque incluso el, el propio el gobierno del estado eh, que tiene varios refugios nada más tiene uno que es de violencia extrema cada vez que durante mi estancia ahí que yo vi entrar a una mujer con sus hijos al refugio y luego salir ya con sus redes a, a hacer un trabajo o irse al otro a otro país para que las reciban y inicien un trabajo nuevo para mí esas mujeres se les salvó la vida y es la única manera y creo que necesitamos héroes y heroínas que se pongan a trabajar eh, como sociedad, apoyando lo que, lo que el gobierno eh, está impulsando. Porque el gobierno solo no va a poder, no puede entrar a la casa de cada una y sí. decirle, oye, fíjate que si tu marido te pega te va a matar. ¿No? Entonces, eh, ese es el punto de vista mío, eh, muy bajado de, de, de, de bueno, en teoría, en teoría. Pero creo que lo que sigue, como tú dices, para que la tendencia cambie, es que las familias, desde las familias, desde la suegra, la abuelita, el, el consuegro, miren a las personas, hombre o mujer, como personas. Es increíble. Siglo XXI y a muchas mujeres, muchas personas no las ven como personas así es entonces, entonces creo que es por ahí mi querida mm. Erika muy bien, pues muchísimas gracias por esta entrevista, Mónica Arias de Rivera eh, activista, feminista y por estar aquí en Los Conjurados muchas gracias muchas Monica. gracias y que paz descanse mi amiga Césimo González así es, que descanse en paz gracias mi querida Mónica muchas gracias por su compañía soy Erika Rivero, si te gustó esta entrevista compártela métete al, a nuestro portal, échate un clavado ahí a los conjurados y síguenos en nuestras redes sociales, que pases una excelente tarde besitos, bye Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lidia Gamboa, soy miembro fundador de un colectivo que se llama Espacio Público, Filosofía y Letra nos dedicamos a divulgar eh, los temas que tratan de movilidad, eh, espacio público y justamente eh, somos divulgadores de estos temas porque hay muchos especialistas que trabajan en ellos y um, de pronto no tienen tiempo para divulgar lo que saben y lo que conocen. Y esto que saben y conocen es muy importante para todos nosotros porque todos nos movemos, todos ocupamos el espacio público. Todas las mujeres también nos movemos, todas las mujeres ocupamos el espacio público y el espacio público es pues el lugar donde nos encontramos todos, donde nos encontramos todas, donde los niños, los ancianos, las mujeres, nos movemos para llegar de nuestras casas a nuestros trabajos, para ir a la escuela, para ir a la universidad, y lamentablemente el espacio público en nuestro país y particularmente en Puebla, pues carece de las condiciones necesarias para movernos de manera segura, para movernos de manera eficiente, para movernos de manera...